NSP de algas marinas. Prevención y protección. Kelp, alga parda, asegura el funcionamiento normal de la glándula tiroides. Acelera la excreción de radionúclidos y toxinas del organismo. Mejora los procesos metabólicos. Satura el cuerpo con nutrientes importantes. Es considerado por los científicos como un factor ecoprotector y como un agente oncoprotector preventivo primario. Fortalece el sistema inmunológico. El yodo natural en la composición del suplemento dietético kelp compensa la falta de este elemento en la dieta diaria. El kelpo es una fuente de 12 vitaminas naturales, A, B1, B2, C, D, E, etc., así como de aminoácidos esenciales. También contiene varias docenas de macro y microelementos necesarios para una persona. Hierro, sodio, fósforo, calcio, magnesio, boro, bromo, yodo, selenio manganeso, potasio, azufre y otros, y en la forma más accesible para una rápida y más completa asimilación, que es valioso en la composición de quel, oligoelementos, yodo, vitaminas y alginatos. El importante papel del yodo ha sido probado durante mucho tiempo. La ingesta suficiente de yodo con los alimentos es la protección de la glándula tiroides. Es especialmente importante en el riesgo de ingesta de yodo radiactivo. Los daños por yodo radiactivo se produjeron el primer día después de los accidentes en las centrales nucleares. Las personas sin deficiencia de yodo tienen una mayor probabilidad de mantenerse saludables. La profilaxis permanente con yodo es la ingesta de alimentos que contienen suficiente yodo. que es valioso en la composición de quel? Oligoelementos, yodo, vitaminas y alginatos. El ácido alquímico es un polisacárido, una sustancia viscosa extraída de las algas. Sales de ácido algínico, alginatos. Los alginatos se caracterizan por los siguientes tipos de actividad biológica. Acción antimicrobiana, supresión de la actividad de la flora facultativa, cándida y estafilococos. Mantenimiento de la microflora intestinal natural. Acción hemostática. hemostáticos, por lo que son efectivos en procesos erosivos y ulcerosos en el tracto gastrointestinal. Mejorar la función motora del intestino. Lo que ayuda a prevenir el estreñimiento. Acción envolvente. Debilitamiento de los reflejos patológicos, incluido el dolor. Disminución de la tasa de absorción de glucosa en el intestino delgado. Acción inmunomoduladora. Efecto hipolipemiante. Disminución del nivel de fracciones sanguíneas aterogénicas. Prevención de la aterosclerosis. Acción antitóxica y antirradiación. Unión eficaz y segura de metales pesados como plomo, mercurio, compuestos radiactivos como cesio, Estroncio y eliminación del cuerpo. La vida media de algunos elementos es muy larga. Desafortunadamente, hay accidentes en las plantas de energía nuclear. El uso de plutonio apto para armas tampoco es un secreto. El hombre moderno corre el riesgo de encontrarse con radionúclidos. Y esta es una reunión muy probable. La ley de decaimiento radiactivo es el evento más importante en la ciencia mundial. Inaugurado por dos científicos. Estos son Frederick Sadi y Ernest Rutherford. Cada uno fue posteriormente galardonado con el Premio Nobel. Descubrieron esta ley de forma experimental y la publicaron en 1903. Así, durante más de 100 años, la humanidad ha ido acumulando experiencia en la interacción con los radionúclidos. ¿Qué nos da este conocimiento a cada uno de nosotros? Comprender un hecho simple. Todos necesitamos protección contra los radionúclidos. Ya sea que los conozcamos hoy o no, no importa. Es importante que estemos protegidos. Protección absolutamente natural capaz de absorber y eliminar tanto toxinas como radionúclidos. Kelp es a la vez alimento y protección. El yodo es un oligoelemento esencial para los humanos. Es necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, que controlan el desarrollo y el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Regulan los procesos metabólicos y proporcionan suficiente producción de calor, temperatura corporal normal. Un nivel bajo de estas hormonas puede tener un efecto extremadamente negativo tanto en la condición física como en las capacidades intelectuales de una persona. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 800 millones de personas están en riesgo de problemas de salud debido a la deficiencia de yodo en los alimentos producidos en sus áreas de residencia. Enormes territorios son endémicos para la deficiencia de yodo, con deficiencia de yodo natural. Por lo general, estos son territorios alejados de los mares. La deficiencia de yodo puede ser la causa de enfermedades que no siempre asociamos directamente con la disfunción tiroidea. Por ejemplo, fatiga crónica, estado depresivo, irritabilidad, conjunto de sobrepeso, palpitaciones y malestar en el corazón, colesterol alto, estreñimiento, piel opaca, cabello y uñas quebradizas, intolerancia al clima frío húmedo, Extremidades constantemente frías. Resfriados frecuentes. Todo esto puede ser consecuencia de la deficiencia de yodo en la dieta. Se puede obtener suficiente yodo tomando alimentos yodados. Por ejemplo, sal. Si comparamos los efectos de tomar kelp y sal yodada, es obvio, con kelp obtienes al menos dos beneficios. Con kelp, no tiene que preocuparse por sobrecargar su cuerpo con exceso de sodio. Esto es importante no solo para las personas con presión arterial alta y enfermedades del corazón. El exceso de sodio es dañino para absolutamente todas las personas modernas. Junto con KELP, obtienes no solo yodo, sino también un poderoso complejo nutricional, radioprotector y desintoxicante de alginatos, minerales y vitaminas. Los científicos reconocen que los bajos niveles de yodo en la dieta son un factor de riesgo para la salud de las mujeres. La nutrición con suficiente contenido de yodo es la prevención de muchos problemas de salud, el apoyo y la protección del cuerpo femenino. Agreguemos, el yodo también es útil y necesario en la dieta de hombres y niños. KELP tiene actividad antitrombótica. Gracias al espectro más rico de nutrientes, que tanto faltan en la dieta diaria de una persona moderna, cura todos los sistemas del cuerpo. Afecta la contractilidad del músculo cardíaco. Previene el desarrollo de artritis, osteoporosis. Caries dental, uñas quebradizas, cabello. Tiene un efecto fortalecedor general. Para las mujeres que quieren perder peso, Kelp puede ser una gran ayuda. El papel de KELP ha sido probado, en la nutrición, apoyo y regulación del sistema endocrino, activación de la quema de calorías, reducción del tejido adiposo. No es ningún secreto que nuestro planeta está acumulando progresivamente desechos radiactivos. Este tipo de contaminación ambiental está afectando cada vez más a nuestra salud. El yodo radiactivo se incorpora al tejido tiroideo si hay una deficiencia de yodo en el cuerpo. Con una buena nutrición y una buena saturación con yodo, el riesgo de inclusión de yodo radiactivo se reduce significativamente. El estroncio radiactivo es un elemento de larga vida que puede acumularse en el tejido óseo. Causa irradiación interna del cuerpo. Nuestros sentidos no perciben la presencia de estroncio en los suelos el agua, el aire y los alimentos. Los ácidos algínicos y sus compuestos son componentes naturales de kelp que realmente ayudan a unir y eliminar el estroncio y otros elementos peligrosos del cuerpo humano. Los alginatos se unen irreversiblemente al estroncio y otros factores agresivos en el sistema digestivo. Aceleran su excreción del cuerpo. Por lo tanto, kelp evita que los agresores se instalen en nuestro cuerpo. Es así como se manifiestan las cualidades radioprotectoras y desintoxicantes de las algas, que ayudaron a la humanidad a sobrevivir convulsiones bastante graves. Es bien sabido que en la antigua Roma, la antigua Grecia, China, Japón, las algas eran alimento. Las algas siguen siendo una parte importante de la dieta en Asia. Crecimiento. Adquisición de nuevas habilidades. Educación. Desarrollo. Protección inmunológica. Producción de células sanguíneas. División de todas las células del cuerpo. Todos estos procesos requieren energía. Ikelpa. Las sinapsis son puntos de contacto entre las neuronas. La comunicación química y eléctrica ayuda a transmitir información rápidamente en el sistema nervioso humano. Son procesos que requieren energía. Ikelpa. Sangre roja. Producido constantemente. Este es un proceso que requiere energía. Si hay una anemia que es difícil de curar, es necesario revisar la glándula tiroides. Si hay una deficiencia de yodo en los alimentos, siempre hay riesgo de anemia. Inmunidad. Defensa inmune, requiere un gasto constante de energía. Resfriados frecuentes, disminución de la inmunidad, la razón para controlar la glándula tiroides. No es ningún secreto que el cáncer va en aumento. Kelp es una excelente protección intestinal. La prevención del cáncer de colon es posible. La ingesta de alginatos, que se unen y eliminan sustancias agresivas, ayuda en la prevención. Si hay tales síntomas, la vitalidad se reduce, pérdida de energía, piel seca, problemas de memoria, dolor en músculos y articulaciones. Podría ser hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una disminución de la función tiroidea. El hipotiroidismo no se debe únicamente a la deficiencia de yodo. Hay otras razones también. Pero la eliminación de la deficiencia de yodo es una prevención simple y eficaz. El cuerpo produce energía a partir de los alimentos. Se necesita energía para digerir los alimentos. La energía es necesaria para la síntesis de sustancias vitales. Todos los procesos que ocurren en el cuerpo humano requieren energía. Hay una condición importante para generar energía. Metabolismo activo. El metabolismo activo es proporcionado por las hormonas tiroideas. El yodo es necesario para que las hormonas tiroideas funcionen. La carencia de yodo provoca toda una cadena de problemas. La conexión entre la enfermedad y la deficiencia de yodo no siempre es obvia. Pero definitivamente está ahí si no hay suficiente yodo en la comida. KELP es un profiláctico para enfermedades causadas por deficiencia de yodo, enfermedades de la tiroides, aterosclerosis, enfermedad coronaria. En algunas enfermedades de la tiroides, la ingesta de productos que contienen yodo puede estar limitada. Por favor, consulte a su médico. ¿Por qué que el PNSP es la mejor opción? Las algas se recogen de la manera más suave. Que el PNSP es una sustancia ecológica. El método de extracción es respetuoso con el medio ambiente. En este momento, en nuestro tiempo, la prevención activa es muy importante. Estar sano. Que el PNSP, para la prevención activa,